del Guayas, el cantón más norteño de la provincia del Guayas. Eh, doctor, buenos días, bienvenido a nuestro a nuestro set aquí en la 104.3 Gran Voz al Día. Eh, buenos días estimado Javier Lizano eh, estimado caballero señorita pues, de aquí de, de esta prestigiosa radio, nos encontramos aquí pues de, de mi parte como candidato a la alcaldía del cantón El Empalme y don Manuel Andrade candidato a la concejalía, candidato principal. Este, Nicolás Álvarez, preséntese usted un poco su trayectoria para la ciudadanía del empalme que lo esté escuchando Bien, eh, bueno, desde mi juventud pues tuve ese, ese, esa esa eh, opor ese anhelo, esa oportunidad pues de, bueno primero pues de vivir en el empalme y vivir pues 18 años Ustedes, ahí hayan. de manera permanente, desde, que, desde prácticamente desde mi nacimiento eh, entonces este, eh, tuve luego que viajar pues al extranjero 10 años en España preparándome y trabajando también en España y luego pues regres regresamos acá pues para eh, diferentes eh, lugares donde hemos estado sobre todo también estuvimos viviendo en Santo Domingo Los Ángeles trabajando para la para la eh, Universidad Católica de Santo Domingo Los Sáchiles, para el al obispo en ese tiempo el obispo Stiles un, un obispo alemán eh, y luego, pues, hemos estudiado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil también, durante siete años. Entonces, siempre hemos estado, eh, pues, mucho tiempo fuera del, del país, pero hemos regresado con, esa, eh, con ese potencial pues, pues para, para poder ver eh, de manera estratégica cómo resolver los diferentes problemas que tenemos en la, en la ciudad y en el Cantón del Empalme. ¿Por qué quiere ser Nicolás Álvarez el cantón eh, el alcalde del Cantón el Empalme? Bueno, principalmente pienso que de manera directa el, el, el cantón y la ciudad de Empalme necesita un arquitecto. ¿eh? Ya la ciudad está demasiado... Usted es arquitecto de profesión. Exactamente, arquitecto Correcto. y doctor en arquitectura. Esa eh, es mi especialidad pues, en España eh, en ese tiempo. Y el tema está en que eh, la ciudad está bastante con bastantes problemas, hay mucho que hacer, bueno, yo diría que hay, hay que hacer todo en el empalme, comenzando desde el alcantarillado, ¿no? El alcantarillado que se inició ya hace dos, 12 años atrás y que no se lo termina, ¿no? Y se invierte cada vez eh, dinero en eso, últimamente pues se invirtieron cerca de 100 millones de dólares, ¿no? Pero no se, no se termina con eso, ¿no? Entonces ahora la, eso es un, un caos actualmente y próximamente será una bomba de tiempo porque la gente se sigue conectando a algo que no está terminado. Y, y lo peor aún, de acuerdo a la, a la Escuela Superior Politécnica de Litoral, que es una consultoría, hay 20, 24 errores técnicos en ese alcantarillado, con lo cual eso hay que corregirlo. Entonces es una mala inversión lo que se está haciendo ahora, hacer la, eh, la calzada, asfaltando las calles, sin tener eh, arreglado ese problema interno. Esa ¿no? es una, una, una, una principal densidad. Y en definitiva, pues todas las necesidades que tenemos en el campo, ¿no? El tema turístico, por ejemplo, está abandonado. ¿eh? La gente no conoce el empalme, no se ven turistas. Cuando tenemos un potencial enorme en el campo para poder potenciar el turismo. Arquitecto, usted ha venido acompañado con, un, con, un, este, con uno de sus concejales, eh, don Manuel Andrade. Preséntese, don Manuel. ¿Por qué usted aspira a ser el principal concejal de, del Partido Suma en el Cantón el Empalme? Buenos días, mi estimado periodistas y a todos los que nos están escuchando por este medio de radio al día. En el empalme pues existen muchísimos problemas pues estamos con una economía totalmente este, baja. Uh, Tienen conocimiento toda la gente del empalme que tuvimos una pérdida grandísima como fue la manga del cura donde perdimos más de 200 recintos, perdimos 400 kilómetros cuadrados, hemos perdido allá en la manga del cura habitantes, casi cerca de 20.000 habitantes, y entonces se bajó la economía en nuestro cantón El Empalme, y en El Empalme tenemos una congestión bicular peatonal, comercial, oiga, que, que da miedo, y nadie controla esto, entonces nosotros hemos conversado aquí con el arquitecto Nicolás Álvarez, quien va de candidato pues, a la alcaldía del de Empalme, y con todos los compañeros para buscar un poquito de solución a este problema. Yo soy una persona realmente campesina, agricultor netamente, y el empalme, el 85% de nuestro cantón es agrícola, y donde todos los agricultores en estos momentos estamos realmente abandonados, no tenemos el apoyo ni de los gobiernos locales ni de los gobiernos nacionales. Y sabemos, pues como ustedes, ustedes saben, que el agricultor y el campesino es el que trae el huevo, la carne, la leche, la comida, el pueblo, la yuca, el verde, el arroz, y es el más abandonado, donde no tenemos realmente... Este camino, carreteras y por lo tanto pues estamos totalmente abandonados, somos unos agricultores en los cuales no tenemos un sueldo seguro, nosotros no, no trabajamos la tierra durante tantos años, 30, 40, 50 años, no recibimos ni una jubilación, no tenemos liquidación ni nada. Entonces, totalmente estamos abandonados y lo que queremos en el Cantón el Empalme precisamente es ayudar directamente al campesino. Como yo soy agricultor campesino y sé las cosas, las necesidades que tenemos y que pasamos allá en el Cantón el Empalme, pues lo principal que tenemos es el agua para hacer albarrada, pozos profundos en, la, en las comunidades y ayudar al campesino directamente con un riego. Legalmente que la idea, y la hemos hablado aquí con el arquitecto mío, sería de una a tres hectáreas, darle el riego totalmente a las personas y eso va de una manera gratis. ¿Por qué? Porque si hacemos en el primer año 400 hectáreas, en un riego se gastan 700 dólares por, por lo que es la tubería, porque de ahí el resto, pues los compañeros agricultores harán minga y ellos harán el resto del trabajo. 700 Dólares, si lo multiplicamos por 400 hectáreas, nos da 280 mil dólares. 280 mil dólares, ¿le podemos regalar al campesino más de eso? ¿Por qué no le podemos dar cuando el municipio recibe tanta plata al año? Y nosotros estamos hablando de 300 mil, 400 mil dólares al año, señores, para darle al campesino, para poderlos ayudar de esta manera, porque realmente estamos acabados. Lo que más necesitamos en ese sentido es el agua. Y ya sabemos que en el empalme tenemos tanta necesidad, ya le digo. Por ejemplo, en, la, en lo que tenemos con gestiones vehiculares, peatonal, comercial. Y no tenemos en el empalme, no tenemos un terminal terrestre, no tenemos una bahía. En el empalme no tenemos absolutamente un camal en un buen sitio, ubicado en un buen lugar. No tenemos nada de eso. Entonces estamos padeciendo, y con una economía que ha bajado siquiera el 30 o 40%, porque en el empalme sabemos todos los empalmeños que se faenaban 150 res a la semana, ahorita ni 50 res. Chanchos se fanaban 120, ahorita no se fanan ni 40 ni 50 chanchos. Entonces, esa es una etapa en la que estamos pasando con un problema grandísimo y absolutamente no tenemos nada. En el empalme podemos, con un terminal, ayudar a los, a los, a los, a los, a los sitios de, que tenemos en el empalme la materia prima, como es el turismo. Tenemos nueve puertos turísticos que no cuestan, es arreglar, mandar las máquinas no vaya a arreglar las partes de, de baja, ...para las ubicaciones de los carros, de los turistas que nos visiten en el empalme. Entonces, eso también es una potencia económica... ...que se está perdiendo ahí en esa, en esa parte, para que haya el turismo. Venga el turismo a nuestro cantón en el empalme. Como todos sabemos, de los 25 cantones de la provincia del Guaya... ...el cantón en el empalme es uno de los cantones que tenemos más elevación... ...donde no sufrimos inundaciones. Entonces, tendremos turismo en el cantón en el empalme. Los tres días que hagamos de carnaval, invitemos a los cantones aledaños... ...como Balsar, Quevedo, Pichincha este mocache para que hagan ahí comparsas con lo, con la gente y vamos a ver que tenemos un turismo grandísimo en nuestro cantón el empalme sí. esa es una potencia económica que tenemos también ahí. Así es, siete de la mañana con 23 minutos mi estimado Manuel Andrade, bueno unas propuestas que usted tiene, ¿no? Como candidato a concejal principal por la lista eh, suma, ¿no? En el Cantón el Empalme, doctor Orlando Álvarez, usted es candidato a la, a la alcaldía de, del Empalme eh, ¿Usted cree que qué más le falta a, a este Cantón al Empalme, que pertenece a la provincia del Guayas, para mejorar? Bueno, como comentaba el empalme lo necesita todo, ¿eh? Eh, de una infra infraestructura urbana de asentamiento para embellecer la, la ciudad, ¿no verdad? Una de las cosas que preocupa bastante es el tema de planificación, por lo que se observa y lo que he observado durante estos años es que no se planifica lo que se va a construir, simplemente eh, hacen el trabajo directamente, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco habían ya encementado pues unas eh, aceras y bordillos y se habían olvidado colocar las tuberías ¿no? entonces tuvieron que volver a picar, eso lo ven ustedes pueden ver en la calle John F. Kennedy tu, tuvieron que volver a picar eso para colocar la tubería de agua servida que se habían olvidado colocar entonces ese es un tema eh, muy alarmante ¿no? cuando no se planifica una ciudad esto principalmente, luego también pues como hemos comentado el tema de la falta de incentivo hacia el agro, hacia la agricultura no cuando tenemos una ley orgánica de empresa pública donde fácilmente el gobierno municipal puede destinar recursos para que se pueda potenciar la agricultura no y ayudar a las asociaciones para que se creen empresas y a través de esta empresa colocar fuentes de trabajo ¿por qué no podemos hacer que estas empresas potenciadas por el municipio lleguen en algún momento a ser directamente exportadoras. mire usted el cacao. El cacao que se, eh, en el empalme existía una tienda muy famosa que se llamaba la pepa de oro. ¿no? Eh, el cacao realmente es la pepa de oro. Mucha gente viene, eh, sobre todo compañías multinacionales, vienen aquí a Ecuador a radicarse para enviar este producto allá directamente. ¿no? Hace poco llegó una, una empresa multinacional francesa que está ubicada en Durán, y está ella misma pues, exportando el cacao. ¿no? Y eso es interesante ver cómo eh, eh, ese producto nacional, que lo tenemos a la mano, pues como el campesino, o sea el productor, no, okay. no se beneficia, sino, sino directamente el intermediario. Es decir, siempre el campesino se empobrece y el intermediario es el que se enriquece. ¿Por qué nos potenciamos directamente a través de un programa internacional que se llama Precio Justo? Y de esta manera se puede hacer que el productor directamente se beneficie de un mejor pago en su producto porque comienza a exportarlo de manera directa. Ok, 7 de la mañana con 26 minutos, 7 horas 26 minutos, estamos en un conversatorio con el arquitecto Orlando Álvarez y el señor Manuel Andrade. Mi estimado Arqui, Plutarco Cedeño le saluda. Encantado. Eh, veo que usted tiene... Eh, este. Viene de otros países del primer mundo, donde en realidad eso es importante plantearlo, eh, sustentarlo en un cantón tan agrícola por excelencia como es el empalme, ¿no? Eh, me quedé preocupado con lo que dice eh, Manuelito, que perdieron la manga del cura. Pero en la época de cuando estaba eh, el, el anterior presidente, bueno, el cuando estaba eh, Correa eso fue base, en base a un plebiscito y fueron eh, justamente los habitantes de la manga del cura los que decidieron entre Manabí y Guayas irse por Manabí entonces no es que lo perdieron, fue un plebiscito que se hizo y obviamente que esa zona es muy pero muy agrícola arquitecto, eh, en base a lo que usted ha estado en otros países con esa otra visión qué tiene planteado el arquitecto Orlando Álvarez para los empalmenses, en base a tecnología, en base a alianzas estratégicas con otros países, que es muy importante el desarrollo económico de este cantón, que realmente, como lo dijo eh, don Manuel, aparte de ser agrícola, tiene una visión en, en el asunto turístico. Me quedé encantado con lo que dice, es uno de los, de los cantones que en épocas invernales no tiene problemas de inundación, y ese, eso hay que aprovecharlo, mi estimado arquitecto. Eh, muy bien verá hay un tema que siempre todo no solamente pasa en la en el cantón el empalme no siempre los alcaldes están quejando que no hay recursos no en la campaña ofrece que van a hacer el camino vecinal tal el camino vecinal tal cualquier cosa no verdad se ofrece en la campaña eh, se ofrece eh, la bahía, se ofrece diferentes proyectos, porque es muy bonito ofrecer, ¿no? Pero cuando llega el momento, le dicen a la gente, no hay recurso. Y si no hay recurso, la otra excusa que hay es, eso le compete a la prefectura, ¿no? Este camino vecinal le compete a la prefectura, por lo tanto, quédense tranquilos ahí, ¿no? Esto es muy triste cuando, cuando el pueblo no escucha esta respuesta, es una respuesta como que si. Eh, eh, los hijos les piden comida al padre y el padre le dice: miren, no hay comida, así que quédense tranquilos porque no hay comida, ¿no? No es así la cosa, ¿no? Entonces aquí hay un tema muy importante de cara a que si una, si un eh, municipio tiene un presupuesto, por, ej por ejemplo, 18, 19 millones anuales, ¿no? verdad Y resulta que para ser competente necesita un recurso de 25 millones de dólares. ¿Cuál es que tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer un alcalde? tiene que gestionar para conseguir ese dinero, no excusarse que porque es competencia de la prefectura no es el camino vecinal no excusarse porque no hay recursos no vamos a hacer esta obra no, no es así, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? primeramente planificar la ciudad, esa es la base para todo éxito, tiene que haber una excelente planificación y luego obviamente buscar los recursos ya no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Hay muchos programas a través, no solamente de las embajadas, consulados, sino de manera directa con alcaldías internacionales, donde se desarrolla un programa muy excelente que se llama Ciudades Hermanadas. ¿no? De aquí los municipios en países ricos tienen destinado dinero para todas aquellas ciudades que se hermanen. Miren ustedes, en Perú ya hay varias ciudades hermanadas que se benefician, los peruanos, miren ustedes, eh, gracias a esto han logrado desarrollar un tema de cultivo en cacao. Y el cacao que se que se está eh, en Perú este, cultivando es el CCN 51, el cacao de ramilla. ¿De dónde lo llevan? Pues de aquí, de, de Pichilingue, de la estación experimental Pichilingue, tomaron y lo llevaron allá. De esa manera, pues, el desierto que existía en Perú está dejando de ser desierto y ahora son plantaciones cacauteras. Muy pronto ya van a comenzar a exportar, ¿no verdad? Entonces, ese es una, un tema muy interesante cuando se habla en el, en el ámbito internacional. 7 de eh, la mañana con 30 minutos, siete de la mañana con treinta minutos, estamos eh, en diálogo. Con el doctor Orlando Álvarez, candidato a la alcaldía del Cantón El Empalme, y también con Manuel Andrade, candidato a concejal. Muchísimas gracias por visitarnos. Yo creo que nos faltó y nos falta mucho tiempo para continuar hablando también sobre claro. eh, la, las estrategias, sobre la, también las necesidades que tiene el Cantón El Empalme, que yo sé que son muchas. Los estaremos, eh, espero que nuevamente estén visitándonos acá por la cabina de 104.3 Voz Radio. Con esto nos despedimos, eh, de, nos despedimos, estimado doctor, estimado Manuel Andrade. Andrade. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Que, bueno, con esto nos despedimos en, la, en esta primera entrevista, sí, y nos vamos ya con la entrevista también que tenemos con eh, el economista José Luis Andrade, responsable del Censo de Población de Vivienda Nacional Número 8. En estos momentos nos vamos, por favor. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información. Somos la Alianza Informativa, Gran Voz Radio y al día punto com punto ese.